Hola, seguimos con los tutoriales de los fundamentos de electrónica digital. Estamos viendo los circuitos combinacionales y hoy vamos a ver el multiplexor de cuatro entradas. Te recomiendo que si no lo has visto antes, veas el tutorial del multiplexor de dos entradas y el tutorial del decodificador. Como he dicho, en el tutorial anterior vimos el multiplexor de dos entradas en este anterior tutorial vimos que este multiplexor tenía dos entradas, una señal de selección y una salida. Con esto, si seleccionábamos la entrada 0, veíamos a nuestro amigo A, y si seleccionábamos la entrada 1, veíamos a nuestro amigo B, el que estaba en la entrada 1. Así, cambiando la señal de selección, podemos ver a un amigo o a otro. Imagina ahora que además de estos dos amigos, tenemos un tercer amigo, e incluso un cuarto amigo. Entonces, ¿cómo podemos ahora hacer el circuito de modo que podamos ver a estos dos amigos nuevos? Bueno, podemos pensar a nuestro amigo 2 y a nuestro amigo 3. Le ponemos una cámara y seguramente si se ha inventado el multiplexor de dos entradas, seguramente haya un multiplexor de cuatro entradas. Así que vamos a... Imaginarnos que existe este multiplexor de cuatro entradas y lo multiplexamos hacia una pantalla. Anteriormente teníamos un interruptor. Este interruptor controlaba las entradas, pero ahora nos damos cuenta que con este solo interruptor tenemos dos entradas que tienen este valor cero. ¿Cuáles podemos escoger? Bueno, se nos puede ocurrir utilizar un nuevo interruptor. Con este nuevo interruptor controlamos el otro bit. Así, si tenemos los dos bits de selección a 0, seleccionaremos la entrada 00. Cambiando la selección a 01, seleccionamos a nuestro amigo 1. Luego cambiamos la 10, seleccionamos a nuestro amigo 2. Y la 11, seleccionamos a nuestro amigo 3. Así podemos cambiar de amigo cambiando los interruptores. Vale, vamos a ver este multiplexor de cuatro entradas. Tenemos estas cuatro entradas, los cuatro datos de entrada, tenemos dos bits de selección, S1 y S0, tenemos una salida. Si hacemos la tabla de verdad nos damos cuenta que tenemos seis entradas, 2 elevado a 6 son 64 posibilidades. Podríamos hacer el mapa de Karnaugh de estas 64 entradas de esta tabla de verdad, pero nos saldría un mapa de carnado bastante complicado. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Vamos a hacer la tabla de verdad simplificada, de modo que ponemos las cuatro posibilidades de selección que se corresponden con los números en decimal 0, 1, 2 y 3. Y de estas cuatro posibilidades, cuando estamos en la 0, se selecciona el dato 0. Es decir, a la salida tenemos de 0. Esto significa que esta es la única entrada que me importa, la de 0, y a la salida tendremos de 0. Luego, cuando tenemos la entrada 0.1, a la salida tenemos el dato 1, por lo tanto este es el único dato que me importa, y a la salida tendremos de 1. Cuando tengamos la entrada 1.0, a la salida tenemos el dato 2, por lo tanto este es el único dato que me importa, y a la salida tendremos el dato 2, por último, al tener la entrada 1,1, el número 3, pues tendremos a la salida el dato 3 y así nos quedaría la tabla de verdad. Todos estos de aquí son X, no nos importan ya que estamos seleccionando únicamente uno de los datos y nos da igual que tengamos en el otro cuando no está seleccionado. ¿Cómo hacemos este circuito? Vamos a recordar lo que vimos en el tutorial del multiplexor de dos entradas en el que utilizamos puertas AND para dejar o no pasar ciertos datos. Vamos a poner aquí las entradas del multiplexor. Entonces vemos que cuando tenemos la entrada 00, significa que ese 0 tiene que ser 0 y ese 1 tiene que ser 0. Y estas dos las unimos con una puerta AND y vamos a dejar pasar al dato 0. Lo unimos con una puerta AND también. Si no sabes bien lo que estamos haciendo aquí, te recomiendo que veas el tutorial del multiplexor de dos entradas. De todos modos, lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Vamos a ver el siguiente caso. Cuando la entrada es 0,1, ¿qué significa? Que la selección S0 tiene que ser 1 y que S1 tiene que ser 0. Estas dos las unimos con una AND. Tenemos S1 negado por S0 y con esto dejamos pasar a D1, pues lo unimos con una puerta AND. Ahora cuando tenemos 1, 0, significa que ese 0 tiene que ser 0, S1 tiene que ser 1, hacemos la puerta AND, tenemos S1 por S0 negado y aquí dejamos pasar a D2, pues lo unimos con una puerta AND con D2. Por último, cuando tenemos 1, 1, S0 tiene que ser 1, S1 tiene que ser 1 también, las unimos con una puerta AND, tenemos aquí S1 por S0. Y ahora dejamos pasar a D3, pues lo unimos con una puerta AND. Ahora todas estas salidas se unen con una puerta OR. Y aquí tendríamos la salida. No sé si te has dado cuenta, pero esto de aquí es un decodificador. Si no sabes lo que estoy hablando, te recomiendo que veas el vídeo del decodificador de 2 a 4. Vamos a llamar a las salidas del decodificador Z0, Z1, Z2 y Z3. Vamos a poner la tabla de verdad del decodificador. Fíjate que el decodificador tenía esta diagonal toda 1, y fíjate que el multiplexor tiene esta misma diagonal, pero en vez de a 1, con los datos de entrada. Por eso se utiliza el decodificador para hacer un multiplexor, porque tiene la misma estructura, solo que el decodificador saca unos a la salida, y el multiplexor saca un dato que quiera seleccionar. Bien, como esto es un decodificador, vamos a poner el decodificador, y así es más sencillo. Y como esto me ha quedado medio desordenado, voy a cambiarlas de orden. Las pongo así y así los cables están más ordenados. Vamos a analizar este circuito. Cuando tengo 0,0, la entrada S tengo 0,0, debo seleccionar el dato de 0. En el decodificador tendré también 0,0. Y por lo tanto la salida Z0 la tendré a 1 y el resto de salidas las tendré a 0. Esto hace que el dato cero pase por esta puerta AND, pero el resto de datos no pase. ¿Qué sucede? Que en estas puertas tendré un 0. Y en esta puerta OR, como tengo todos ceros menos el dato 0 saldrá el dato cero. De nuevo, si no entiendes esto, te recomiendo que veas el vídeo del multiplexor de dos entradas donde se explica con detalle. Por lo tanto, funciona como hemos dicho, el dato cero sale a la salida. Vale, vamos a ver el siguiente caso. Cuando la entrada 01 tendré en ese 01 se debe seleccionar la entrada 01 en el decodificador. Con un 01 se activa la salida 1. Z1 estará activada, el resto de salidas está desactivada. Por lo tanto, de 1 pasará por esta puerta lógica y el resto de entradas no pasarán por las puertas AND. Esto hace que tengamos ceros en esta puerta menos el dato 1 que es el que sale. Por lo tanto, tenemos de 1 a la salida, que es lo que tenemos que tener. Vamos a ver el siguiente caso, cuando tenemos 1, 0. Cuando tenemos 1, 0, se selecciona el dato 2. En el decodificador de 2 a 4, al tener 1, 0, la salida Z2 será activa, el resto de salidas está inactiva. Por lo tanto, el dato 2 pasa por esta puerta lógica y el resto de datos no pasan por la puerta AND lo que hace que a la salida de esta puerta sand haya un 0 y en la OR salga D2. Así pues, tenemos D2 a la salida, que es lo que teníamos que tener. Y por último, ya te puedes imaginar, en el caso que tengamos 1,1, se selecciona D3, Z3 en el decodificador será la que está activa, el resto estará inactiva, el dato 3 sale por esta puerta lógica, el resto de datos no sale, el resto de puertas AND tienen un 0 y a la salida tenemos de 3, que es lo que teníamos que tener. Muy bien, vemos que este circuito funciona y ya sabemos hacer un multiplexor de 4 entradas. Los bloques lógicos que hemos estado haciendo hasta ahora pueden tener habilitación. Vamos a ver cómo haríamos la habilitación de este multiplexor de 4 entradas. Añadimos la entrada E de Enable Habilitación a nuestra tabla de verdad. Le ponemos aquí la entrada de Enables. Vimos en el tutorial del multiplexor de dos entradas que podía estar dibujada en otro sitio. Aquí la vamos a poner aquí. Y estamos utilizando Habilitación a nivel alto. Ya he dicho que normalmente se utiliza a nivel bajo en los circuitos comerciales. Por ser más fácil de entender, en este tutorial la utilizamos a nivel alto. Ponemos también la entrada del Enable en el circuito. Sabemos que cuando tenemos un 0 en el enable va a estar deshabilitado, nos da igual lo que haya en el resto de entradas y cuando tenemos un 1 estará habilitado y funcionará como ya hemos visto. ¿Cómo introducimos el enable en este circuito? Bien, lo podemos hacer igual que en el multiplexor de dos entradas, simplemente poniendo una puerta AND a la salida y con esto ya tenemos el circuito. Cuando el enable vale 0, la salida será 0 y cuando el enable valga 1, el circuito está habilitado y saldrá por la salida de lo que teníamos antes. Otra alternativa es utilizar un decodificador con habilitación. Si este decodificador tiene la habilitación, qué ocurre que cuando tengo un cero todas las salidas del decodificador estarán a cero y esto hace que ninguno de los datos de entrada puedan pasar por estas puertas AND. Y a la salida de estas puertas AND tendré un cero y a la salida del multiplexor tendré un 0 también por lo tanto esta es otra manera de hacer el multiplexor de cuatro entradas con habilitación bueno esto es una manera de hacer un multiplexor de cuatro entradas pero vamos a ver otra alternativa vamos a ver cómo hacer un multiplexor a partir de otros multiplexores más pequeños para entender cómo vamos a abordar el problema podemos ver que cuando s 1 vale 0 estoy seleccionando entre D0 y D1 Así que cuando S1 vale 0, estoy seleccionando entre estos dos. Estos dos son los que van a salir. Uno de estos dos va a salir. Cuando S1 vale 0, seleccionaré una de estas dos. Por otro lado, cuando S1 vale 1, voy a seleccionar entre el dato 2 y el dato 3. Esto hace que cuando S1 valga 1, selecciono entre estos dos datos. Así pues, cuando S1 vale 1, la salida será una de estas dos y podré pensar que hay un multiplexor controlado por S1 que me selecciona entre uno de estos dos grupos. Cuando S1 vale 0 y S0 vale 0, la salida será D0. Estaré escogiendo esta salida. Así que aquí tendré un multiplexor que a partir de S0 seleccionará entre D0 y D1. Bueno. Esto más o menos es la explicación, ahora te puedes imaginar cómo funciona. Vamos a ver si realmente esto funciona. Tenemos nuestro multiplexor original de cuatro entradas y ahora vamos a ver si esto es equivalente a esto. Cuando S1 y S0 valen 0 0 tenemos a la salida de 0. Vamos a ver aquí, S0 vale 0. Esta señal de selección afecta a los dos, aquí es S0 también. Y entonces se selecciona tanto D0 como D2. Y tendremos a la salida de cada uno de estos multiplexores D0 y D2 respectivamente. Ahora ese 1 vale 0 y por lo tanto este multiplexor va a seleccionar a D0. Por lo tanto, para este caso los dos multiplexores funcionan igual. Cuando tenemos 0,1 tenemos a la salida el dato 1. En este caso tenemos S0 que vale 1, seleccionará de 1 y de 3 cada uno de estos multiplexores, S1 vale 0 y seleccionará a D1, por lo tanto sigue funcionando bien. En el siguiente caso, cuando tenemos 1, 0, a la salida tenemos el dato 2, en este caso S0 vale 0, selecciona de 0 y de 2 cada multiplexor, y S1 que vale 1 va a seleccionar a D2. Vemos que son equivalentes también. Y por último, cuando tenemos 11 el dato 3 lo tenemos a la salida. Y ahora ese 0 vale 1, selecciona AD1 o AD3. Y ese 1 que vale 1, selecciona AD3. Vemos que estos dos multiplexores funcionan igual, son equivalentes. Así que ya sabemos hacer multiplexores de 4 entradas a partir de 3 multiplexores de 2 entradas. Fíjate también que cambiando el orden de estas entradas, el circuito va a funcionar igual. Lo dejo como ejercicio que lo hagas porque se resuelve de la misma manera que acabamos de ver. Por último vamos a ver cómo hacer un multiplexor de cuatro entradas a partir de dos multiplexores de dos entradas con habilitación y un par de puertas lógicas. Vamos a ver si esto es equivalente. Para el caso que tenemos 0,0. 0. Ya sabemos el dato a la salida será de 0. Ese 1 va a la habilitación de este multiplexor, pero como vale 0 lo deshabilita, y por lo tanto este multiplexor da 0 a la salida. El otro multiplexor tiene ese 1 negado, por lo tanto tendrá un 1 en la habilitación y estará habilitado. Luego tendremos ese 0, que en el multiplexor de abajo me da igual porque está deshabilitado, pero en el multiplexor de arriba Selecciona el dato 0, el dato 0 lo tendremos a la salida y como hay una puerta de OR saldrá a la salida y tendremos a la salida el dato 0, por lo tanto en este caso son equivalentes. Veamos el caso que tengamos 0,1, 0,1 selecciona el dato 1. Cuando ese 1 vale 0, el multiplexor de abajo está deshabilitado por tener un 0 en la habilitación, por lo tanto tendrá un 0 a la salida. El multiplexor de arriba estará habilitado porque ese 1 está negado y por lo tanto funcionará normalmente. Ese 0 que vale 1, en el multiplexor de abajo me da igual porque está deshabilitado. el multiplexor de arriba selecciona la entrada de 1, que sale porque hay una puerta OR y la otra pata de la puerta tiene un 0. Por lo tanto, en este caso vemos que también funciona bien. Veamos en el caso que tengamos 1-0. Cuando tengamos 1-0 tenemos D2 a la salida y ahora en este multiplexor S1 vale 1, habilita el primer multiplexor y el multiplexor de arriba estará deshabilitado. Por lo tanto el multiplexor de arriba tendrá un 0 a la salida y ahora S0 vale 0, deja pasar la salida a 0 del multiplexor de abajo pero el de arriba está deshabilitado, me da igual. Por lo tanto D2 saldrá por el primer multiplexor y saldrá a la salida. Vemos que los dos funcionan igual para este caso también. Y por último, cuando tenemos las entradas 1, 1, se selecciona D3. En este caso el multiplexor de abajo estará habilitado y el de arriba estará deshabilitado. Y el de arriba tendrá un 0 a la salida. Ese 0 vale 1, dejará pasar la entrada 1 del multiplexor de abajo y el de arriba me da igual porque está deshabilitado. La entrada 1 del de abajo es D3 que saldrá a la salida. Así que vemos que los dos funcionan igual. Hemos aprendido a hacer un multiplexor de cuatro entradas con dos multiplexores de dos entradas con la habilitación y una puerta OR y un inversor. De igual manera podríamos ordenar las entradas de otra forma. Estos dos circuitos son equivalentes, aquí he cambiado D1 por D2 y S0 por S1 y te dejo a ti que hagas el ejercicio para comprobar que son realmente equivalentes. Muy bien, esto es el tutorial que hemos visto hoy, multiplexores de 4 entradas. Ya sabes que si quieres hacer ejercicios aquí tienes este libro disponible. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido para entender mejor los multiplexores y también los decodificadores. Espero que estés bien, un saludo.